¿Cómo estás otra semana más y llegamos el noveno día de esta cuarentena en Bogotá, Colombia o en toda Colombia, aquellos que hacen caso. Las personas que necesitan hacer es, es, u, ur, labores urgentes pueden salir. Y es por eso que aquellos que no hacen caso hay que suje, sujetarse, hay que hacer caso, hacerle caso al Señor. Eh, es verdad que son valles terrenales, pero el Señor los está mandando que guárdense, háganme caso, tengan las comunión. Aquí estamos realmente mirando las actitudes de cada uno, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, si realmente nos podemos tolerar. Y si realmente somos esa gran familia, que, es, que realmente decimos que cuando vamos a nuestras congregaciones, decimos que realmente somos. Pero mira que me pasó un suceso cuando me estaba bañando, eh, estaba mirando el jabón. Después algo me dijo que, que mirara el champú. Y este champú decía 3 en 1. Y también decía acondicionador y suavizante. Tú me estás diciendo, ¿pero ¿para, para, para dónde vas con todo esto? Y mira que ese 3 en uno, cuando yo miré ese 3 en uno, decía champú, acondicionador, suavizante. Y lo, lo primero, después que, de después que leí esos, esas tres palabras, se me vino Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se me, vino, se me vinieron eso a la mente. Después decía un plus acondicionador, un plazo suavizante. Entonces ese tres en uno está con nosotros en esa cuarentena. Ese tres en uno vemos que ese Consolador Hermoso está con nosotros. Y cuando... Yo decía, Señor, pero cómo así, dame, dame entender más lo que tú me quieres dar a entender para poder dar esta, esta palabra a tu pueblo. Y cuando el Señor me hacía mirar el, el frasco, porque después de, después de, de bañarme, yo lo miraba. No lo, no lo voy a, a traer a la cámara porque es el... No voy a dar una promoción gratis y por eh, en YouTube o en, otras, en otros canales no se puede dar nombres de marcas. Entonces el Señor me decía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese acondicionador, recuerda que es como ese consejero y ese suavizante, esa brisa suave del Espíritu Santo. Acuérdate que cuando, cuando mujeres, vosotras me van a entender. Y después explicar a vuestros esposos. El acondicionador es el que le forma el cabello. Y cuando tú le das forma al cabello, le das una forma uh, hermosa, maravillosa. Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo así? No entiendo. Dame, explica, explícame mejor esto para poder entender y dar, poder eh, discernir y explicarle esto más profundo a tu pueblo. Y él me, lle me lleva... A Génesis capítulo 12, el versículo 2 y 3, que él, eh, en esa forma, en ese acondicionador que está, como le, da, le, le da tu cabello, si creas liso, como, como lo llames, pero el Espíritu Santo aquí te está de una forma en esta cuarentena en el Espíritu. Y mira lo que nos lleva el Espíritu Santo en Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Mira lo que nos dice: Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeceré a, a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeceré, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Mira que este acondicionador, como sea, como ese consejero, el Espíritu Santo nos está diciendo, el que te bendiga, lo voy a bendecir, el que te maldiga, lo maldeciré. Cualquier persona, Cosa que digan contra ti, hay que tener mucho cuidado. Y es por eso que en esta cuarentena, que está no únicamente en Colombia, sino a nivel mundial, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener ese acondicionador, ese consejero en nuestras vidas, para que no, nos den una forma a, nuestras, a nuestros hogares, a nuestras familias. Que cada vez que nos apliquemos ese acondicionador, no estamos hablando en la forma de, del champú, del sino del espíritu, que, que nos de esa forma, que somos hijos de hijos de Dios. Esos hijos que cada día Él quiere que nosotros seamos transformados y llevados de gloria en gloria, y de, una, de un nivel espiritual maravilloso. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Y es por eso que el Espíritu Santo, eh, el, eh, cuando me llevaba a ese, a ese frasco, tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo que ese condicionador es de consejero, y que les da esa forma. Y que aquí en Génesis nos, nos dice que hará una, una nación grande, hará una, un hogar grande de donde tú, donde tú estás. Hará algo maravilloso de que cuando salgas de esa cuarentena, o de todo este proceso, cuando el Señor diga, llegó el momento de esa transformación, llegó el momento de esa transformación, llegó el momento que se acabó todo esto, y vamos, estamos saliendo en victoria estamos siendo bendecidos grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que también el Señor nos lleva a Gálatas capítulo 4, versículo 28. Y nos dice, y vosotros, hermanos como Isaac, sos sos sois hijos de la promesa. Somos hijos, somos esos hijos de la promesa. Por eso somos eh, por eso tenemos ese acondicionador, ese suavizante, esa brisa suave del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, mora en nosotros. Si tú lo crees, yo sé que tú ya dijiste un gran amén, un poderoso amén. Entonces, tienes que apoderarte de esta palabra. Tienes que apoderarte que ese suavizante, ese acondicionador, que, que ese Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese tres en uno, como decía ese frasco de champú, está en ti. Tienes que creerlo. Recuerda Génesis 12, 2 y 3, que va a ser una, una nación grande y el que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendecido. Y de ti hará un hogar grande, una familia maravillosa en el nombre poderoso de Jesús. En ti está en que tus familiares conozcan de Cristo también, porque tú eres el instrumento. Tú dirás, pero yo he doblado rodilla, yo he orado. Llegó el momento... Hermana, hermano, que el Señor está escuchando tus oraciones. Las ha escuchado, pero llega un momento a que esa transformación en vuestras familias sea grande, porque ellos son hijos de la promesa también. Y también esa fidelidad que nos muestra el Señor a través de su Santo Espíritu es grande y maravillosa. Lamentaciones, capítulo 3 del 22 al 23. Mira lo que nos dice. Que las misericordias del Señor jamás terminarán pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hay una fidelidad grande y maravillosa. Una fidelidad que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Pero nosotros, iglesia como iglesia, estamos no siendo muy obedientes. Realmente... ¿Tú crees que esta cuarentena vino de Satanás, vino de porque se le plació al gobierno? No, vino que Dios llegó el momento de decir, yo, yo necesito que mi pueblo sea fiel. Yo necesito que para cumplir lo que dice Génesis y Gálatas, que somos esos hijos de promesa, se ha cumplido, pero necesito que mis hijos sean fieles, que realmente sean una familia unida en quién? En mi Hijo Jesucristo. Y por eso... Ese acondicionador, ese suavizante, ese consejero, esa brisa suave, esa presencia que tú sientes de calor, frío, eh, es el Espíritu Santo eh, tocándote y siendo fiel como lo es nuestro amado Rey. Ese Espíritu Santo, mis hermanos, hay algo maravilloso que el Señor va, va a hacer en cada, en cada uno de nosotros. ¿Realmente estás haciendo la tarea? ¿Estás haciendo la tarea que te hemos dicho de, de la oración, de que debes, debes enseñarle a tu familia el ayuno, eh, debes, eh, el momento de adoración. ¿Estás haciendo la tarea? Si estás haciendo la tarea, gloria a Dios. Y si estás en ese proceso, que ese proceso sea la tendencia. Una tendencia no únicamente en tu hogar sino en los hogares que tú estás comunicándote por el medio del WhatsApp, diciéndote, eh, vamos a hacer un devocional vamos a hacer un ayuno, eh, vamos a, a adorar al Señor. Vamos a hacer vamos a una, a una llamada de conferencia y vamos a orar todos. Y vamos a, a orar y a llenarnos de, de la presencia del Señor. Eso es lo que quiere el Señor, Iglesia. Por eso se es tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, más esos complementos que son el acondicionador y el suavizante. O sea, el, la, el, suaviza, el acondicionador es la forma que te está dando de, ese nuevo, hijo en, de ese, nuevo, ese nuevo Hijo en Cristo que eres tú. Y de esa fidelidad que nos está dando el Señor, recuerda que nosotros somos esos hijos de la, de la promesa. Y somos esos hijos. Y tienes que creerlo en el nombre poderoso de Jesús. Porque yo lo creo. Dios me ha dado promesas y Dios te ha dado promesas a ti también. Algo maravilloso también que, que hay, una, hay una, una frase americana que dice que, eh, que ningún soldado se puede dejar atrás. No, soldier left behind. no podemos dejar ningún soldado atrás. O sea, cada hermano. Cada de hermano debemos orar por ello, por ella y por él. Debemos orar por las familias, debemos orar por los hogares, debemos orar por las naciones, por todo lo que está pasando. Porque esos soldados no los podemos dejar atrás. Debemos de luchar por cada uno de ellos y vamos para adelante. Tenemos que, no, no te puedes quedar. Vamos, vamos, vamos. Porque tú eres parte de la promesa y vamos a ir adelante porque Dios me dio una promesa a que tu Hijo, que tu madre, que tu Padre hermano, abuelo, como por quien estés orando, hermano, hermana en la fe o hermano en, sang eh, hermano en sangre, que va a llegar a los pies de Cristo. Y así va a ser porque son hijos de la promesa. Tienes que atesorarte de esa palabra. Entonces recuerda, no ningún soldado se puede dejar atrás. Ningún soldado se puede dejar atrás. No los podemos dejar atrás. Y hay otra, hay una frase que usa los, uh, la marina de los Estados Unidos que dice: uh, "We will die if we have to, but we will get him home, no men left behind." Lo que está diciendo es que si necesitamos morir, moriremos, pero no te vamos a dejar atrás y no vamos a dejar ningún hombre, ningún soldado atrás. Vamos a llevar a todos a la presencia del Señor. Madre, sigue orando por tu hijo. Hijo, sigue orando por tu madre. Adamos, vamos a darle esa gloria y la honra al Señor que nuestras familias son para Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Ese tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo nos ha da dado una promesa. Una promesa grande y poderosa. Y siempre le damos a la gloria, la gloria, la honra y el poder. Mis hermanos, Estamos en momentos de, de cuarentena y vamos, a, a, vamos, a, lleg, vamos a, a llegar al punto, porque creemos en Cristo. Creemos en Cristo que si Él ha llevado este, este ministerio por siete años y si es la voluntad de Él, continuaremos. Si no, la, los pocos fondos que, te, eh, que tenemos, mis hermanos, serán, serán destinados para lo, para lo poco que podamos compartir la Palabra de Dios, pero siempre recuerda que siempre damos a la gloria, estemos nosotros, hay otro ministerio, otro ministerio. aquí en Cristianos en la gloria, estamos dando lo mejor, y yo creo en Cristo, yo creo en una promesa, que expandiremos su Palabra del Norte, del Sur, el Oriente y Occidente, y si es la voluntad de Él continuaremos, ya nos faltarían, los, los pocos fondos que, ten, que tenemos, nos faltarían para cuatro meses, para poder extender su ministerio a través de la emisora y hacer, y, y hacer lo poco que, que podemos hacer para propagar este, esta Palabra de Dios. Siempre gozosos de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y te queremos invitar para un próximo video, y siempre dándole la gloria, la honra a nuestro amado Padre, Padre Celestial. Yo te invito que cierres los ojos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Padre de la gloria. En este momento, Señor, yo te doy gracias, te doy gloria y honra, Padre, Padre amado por cada uno de estos, estas vidas, Señor. Que ese tres en uno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, está con cada uno de ellos, Señor, que ese acondicionador, que ese suavizante, Padre Celestial, está, para Celestial, tocando, está dando esa forma, Señor, porque tu fidelidad es grande, tu fidelidad es maravillosa, Señor, porque somos esos hijos de la promesa en el nombre poderoso de Jesús, amado Padre Celestial. Amado Rey, que tú seas tocando estas vidas, que tú seas tocando estos padres, madres, hijos, Padre Santo, eh, abuelos, Dios, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, poderoso Señor, gracias una vez más, Señor. Y aquellos, Señor, que nos ven por primera vez, Señor, que Tú sigas tocándolos, llevándolos de una manera sobrenatural, amado Señor. Que esta palabra no quede en sus corazones, sino que sea compartida en cada uno de vuestros familiares y amigos. Para Tu gloria y Tu honra. Amén y Amén. Mis hermanos, nos veremos en otra misión, aquí, en la Fe que conquista Bendiciones.